sin aplicar la fórmula, W igual a la integral definida de F de X, de X, desde X final a X inicial, debes saber, el trabajo W invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema, es el producto de la magnitud F de la fuerza, la magnitud delta R del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y coseno de tita, donde tita es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. Debes saber, que en un objeto que se desplaza sobre una superficie horizontal sin fricción, la fuerza normal y la fuerza gravitacional, no trabajan sobre el objeto, ya que son perpendiculares al desplazamiento. Solo la fuerza inclinada, F, realiza trabajo sobre el objeto, porque tiene una componente paralela al desplazamiento, F de X. También, debes saber, el trabajo invertido por la componente f de x de la fuerza variable cuando la partícula se traslada de x inicial a x final, es exactamente igual al área bajo esta curva. De la física para ciencias e ingeniería volumen 1 séptima edición. Raymond Daserway. Traducción Víctor Campos Olguín, Capítulo 7. Energía de un sistema. Problema 15. ¿Qué dice... Una partícula se somete a una fuerza F de X, que varía con la posición, como se muestra en la figura P7, 15. Encuentre el trabajo invertido por la fuerza en la partícula mientras se mueve. A, de X igual 0 a X igual a 5 metros exactos. B, de X igual 5 metros exactos a X igual 10 metros exactos. Y C, de X igual 10 metros exactos a X igual a 15 metros exactos. ¿De ¿Cuál es el trabajo total invertido por la fuerza sobre la distancia X igual a 0 a X igual a 15 metros exactos? ¿Cuál es el trabajo realizado de 0 a 5 metros? El área, 1. El área del triángulo, O, A, B, cuya base mide 5 metros, y cuya altura mide 3 newton, Área 1, un medio de 5 metros por 3 newton, es decir 7.5 joules. El Joules es la unidad de trabajo en el Sistema Internacional de Medidas, que se abrevia, en español, sí. ¿Cuál es el trabajo realizado de 5 a 10 metros? El área, 2. El área del rectángulo, A, B, C, D, cuya base mide 5 metros, y cuya altura mide 3 N. Área 2, 5 metros por 3 N, es decir 15 Joules exactos. ¿Cuál es el trabajo realizado de 10 a 15 metros? El área, 3. El área del triángulo, C, D, E, cuya base mide 5 metros, y cuya altura mide 3 newton. Área 1, un medio de 5 metros por 3 newton, es decir 7.5, joules. ¿Cuál es el trabajo total realizado de 0 a 15 metros? El área total bajo la curva, O, B, C, E. Área 1, más área 2, más área 3. 7.5, más 15 exactos, más 7.5. Área total, 30 exactos. Es decir, trabajo total, 30 Joules exactos. Recuerda. Primero, un Joules, equivale al trabajo realizado por una fuerza de un Neutón para mover un objeto un metro. Segundo, de esta manera, evitamos trabajar en las siguientes integrales. Y Que, aunque no son tan complicadas, mientras se pueda evadirlas, hay que hacerlo. Si la física nos lo permite.